24, 25 y 26 de marzo.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 al 1551-2113 o 1552-7757.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 y bueno eh, prácticamente se vuelve con eh, la pesca totalmente completa así que le recomendamos la pesca en mar de plata en este bueno, país pues claro.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 Hola amigos de pescador, ¿cómo les va? Bueno, queríamos mostrarle algo eh, de remeras Remeras todas con filtro solar Ahora que estamos en pleno verano Que el calor está muy fuerte Es importante que den una buena protección Más allá de un protector solar, una buena gorra, un cuello digamos, para, para el sol eh, Le vamos a presentar Diferentes modelos de la marca Payo No son todos, porque hay un montón de modelos Pero más o menos para que vean las diferencias Por ejemplo, tenemos toda la línea de las remeras acuarela Que son remeras tipo urbanas, de manga corta con diferentes diseños diseño de dorado diseño de surubí diseño de taradira, hay diferentes modelos eh, así en este, en este diseño tenemos después también la nueva línea de Mia Extreme con remeras con cuello redondo manga larga también con protección filtro solar tenemos en color eh, oliva en color gris y en color naranja esta oportunidad también viene en color agua que es un celeste medio clarito está muy bueno tenemos las clásicas cameras con capucha estampadas con amplias y que viene con dedal para poner el dedo pulgar en la, en la manga y, y protegerse también hasta la palma de la mano Esto viene en, en diferentes diseños tenemos bueno, el diseño de Argentina que es uno de los últimos diseños que sacaron Los modelos Evolution Tenemos este color, una en violeta con rosa, una aquí con conflado de hoja esto que también son unos últimos modelos que sacaron, que son las peces, en diferentes colores: en este gris con blanco y, y negro, y en este verde, diferentes tonalidades de verde Además de varios modelos más, como bueno, la que me ven aquí puesta, que es la de Surubí, eh, de Taradira, vienen varios modelos. Hay varios modelos que de este diseño así en estampado, y después las clásicas de full color. Que es una remera también, no sé si solar esta viene con capucha al igual que la anterior pero viene sin estampas eh, esta tenemos en colores azul, gris, eh, negro amarillo, verde, rosa eh, hay diferentes tonalidades para aquellos que, que quieran que quieran variar eh, es importante protegerse el sol, más que nada en esta época están eh, en temperaturas muy elevadas así que bueno tienen entre los datos ahí ven ver la pantalla, por ahí consultan, nos inscriben, nos por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por email, por donde quieran. Así que bueno, nos esperamos.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 Ahí la vamos a juntar ¡Epa! Dale, dale Dale, loca Ahí está se Cevita Mirá qué, qué paisaje El atardecer El río El río hermoso, el río hermoso una turbina en creciente y a caña doblada mirá, qué espectacular después dicen que los malecones no hay boga hay que y hay que venir, hay que venir si la querés pescar hay que venir si vienen una vez sola y... mirá que linda boga bueno seguimos Esa hueita, bueno, ahí la vamos a levantar. Sí, sí, sí, sí. El labio, el Vení, traíla. Dejala, vení. Ey. No, no, no, no. Entra solo. Espectacular. Estamos prendidos fuego hoy. A ver, muestre, muestre, muestre. Muestre. Salidita hoy, 3 de la tarde. ¿Qué hora tenés, Dani? ¿Las 6? ¿Tres horitas de pesca? Muestre, muestre. Hermosa boga, hermosa boga. Vale, vamos a levantar. Hermosa boga, hermosa boga. mira qué torta. A la parrilla. Vamos. Miren, gente. Bien, que bueno. miren lo que es esto miren lo que es esto Vamos acá con el maestro sacando una calva acá el panter, el papi. padre y ha soñado hoy en los malecones ¿eh? Ahí viene. a ver panterita muestre carpón estamos esperando que empiecen a picar las la bobitas así que bueno, mientras tanto hacemos las carpitas Seguimos, ahora la levantamos y sacamos fotos. Car. carcito. A ver, muestro, car, a ver qué es eso. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. No Mira cómo se duele esa caña. Boguita, bogita, bogita para los que. Bueno, trabajala. Y bueno, vamos un Un Boguita.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 Con Panther y Oscarcito a pleno, a pleno hoy en la torre. Impresionante, que no se crucen. Ahora vamos a levantar la del punter, sí. Levantala, sí. levantala. Carpón. Subimos levantamos. Bogón, bogón de Leon, de Leon. Vamos, bobón, bobón, del León, del León, vamos León, todavía, vamos. ¿Qué jugador? Ahora vamos a levantar. A ver, mostrala León, mostrá un cochito. Eso se alcanza a ver la colita. Ahí no va. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no, no, no, no, no. Déjala, déjala, déjala, déjala. Déjala porque se corta. Miren gente, miren lo que está. Bobo. Recién la acabamos de medir. 72 centímetros de boda. Impresionante lo que es esta bomba Miren lo que es mi mano Miren lo de la cola Simón de Miren gente Lo que están hoy Cuesta el sol sí, hermoso. hermoso Día mágico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 nos abre la tranquera y entramos. Esto es en vivo. ¿Qué hace Mati? Tanto tiempo. Vamos, vamos, vamos. Vamos por la lisa.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 Bueno, acá estamos tomando los mates y paso vamos a presentar algunas novedades, como hacemos siempre. Eh, bueno, queremos mostrar un par de modelos de mesas de camping plegables de la marca Broxol, que la tenemos así en tabla de madera, toda enrollable de 58 x 58 o con tabla de aluminio de 70 x 70, un poquito más grande. Eh, las dos se plegan, quedan guardaditas así en este modelo, como tenemos acá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 Instagram Escualo Oficial Thank you.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 tenemos a Leo con su primer tiburón, unas palabras para la gente que te no conoce. Gracias, gracias a los por darme tan buena experiencia, vamos de primera. Me parece el tibuc? ¿Siste? saqué y voy a sacar dos, tres más ahora ¿Eh? vamos ahí estamos vamos a devolverlo Leo vamos vamos vamos vamos vamos vamos ¿Eh? vamos Dale, dale, dale. ¡Vamos! Vamos que no lo filme hoy, así que... en la guarma